Buenas, corrijamos la siguiente oración. Tu novio los viernes es una caja de sorpresas. Para ayudarnos sacamos la chuleta. Primer paso, lee y comprende la oración. Se entiende que hay una persona que es tu novio que un día a la semana debe de hacer algo espectacular porque se convierte en algo sorprendente, ¿no? en una caja de sorpresas. Bien, una vez que está entendida la oración, seguimos con el paso 2. Rodea el verbo principal. Tu novio los viernes es una caja de sorpresas. Solo hay un verbo, el verbo es, que además es copulativo. Luego lo tendremos en cuenta. Por lo tanto, es una oración simple. Tiene un verbo, es una oración simple. Tercer paso, subraya el sujeto. El sujeto es la persona, animal o cosa que realiza la acción del verbo. ¿Quién es una caja de sorpresas? Tu novio. Sintagma nominal, sujeto, tu novio. ¿Por qué sintagma nominal? Porque el núcleo, del sujeto es un sustantivo, un sustantivo núcleo que es novio. Y a novio le acompaña un determinante posesivo que es tú. Una pregunta. ¿Quién ha puesto que los viernes es aposición? Aposición de tu novio y por lo tanto debería ir en el sujeto. No. Los viernes, a pesar de ir entre comas, no puede ser aposición porque la aposición es un adyacente. Es decir, algo que te dice cómo es el sustantivo. Novio. ¿Y los viernes tiene algo que ver? ¿Se llama a los viernes tu novio? No, no tiene nada que ver. Por lo tanto, los viernes nunca puede ser a posición de tu novio. Seguimos con el análisis. Ya hemos subrayado el sujeto, ya hemos encontrado el núcleo, no tiene adyacentes. Así que, siguiente paso es subrayar el predicado. ¿Cuál es el predicado? Todo lo que no es sujeto. Los viernes es una caja de sorpresas. Sintagma verbal, porque el núcleo. Es el verbo ser, núcleo del predicado, predicado nominal. Fijaos en la chuleta. Puede haber predicado nominal y predicado verbal. ¿Por qué es predicado nominal? Porque el verbo es un verbo copulativo. Ser, estar y parecer son verbos copulativos. Si una oración tiene el verbo ser, estar o parecer, es un predicado nominal. Y si es predicado nominal, ¿puede tener complemento directo? No. Bajamos por esta rama, por la rama del predicado nominal. Siguiente paso, el 7, buscar el atributo. ¿Cómo se busca el atributo? Diciendo qué es el sujeto. ¿Qué es tu novio? Tu novio es una caja de sorpresas. Sintagma nominal, atributo, una caja de sorpresas. ¿Por qué sintagma nominal? Porque el núcleo es un sustantivo, es caja y va acompañado de un determinante indefinido. Es una caja de sorpresas. Y nos falta por analizar dentro del atributo, de sorpresas. Se puede analizar por separado, de por un lado, sorpresas por otro, o de sorpresas, te está diciendo cómo es la caja. Tiene algo que ver, ¿no? De sorpresas con caja. Por lo tanto, es un adyacente. ¿Qué tipo de adyacente? Un adyacente complemento del nombre. Sintagma preposicional, adyacente complemento del nombre. Sintagma preposicional porque la primera palabra es una preposición de... Preposición más sustantivo es un complemento del nombre. De preposición y sorpresas sustantivo. El atributo, por lo tanto, ya está analizado. Vamos al siguiente paso. Después de encontrar el atributo, veis que la flecha baja por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y va al complemento indirecto. ¿A quién o para quién es una caja de sorpresas? Para nadie, ¿no? No lo pone. Tu novio para mí los viernes es una caja de sorpresas. Para mí sería complemento indirecto, pero no está. ¿A quién o para quién? Vale, esta oración no tiene complemento indirecto. Esto no tiene. Siguiente paso. Ya veis que nos hemos saltado el complemento directo. ¿Por qué? Porque complemento directo solo puede tener el predicado verbal. El predicado nominal primero tiene atributo, luego complemento indirecto y luego complemento circunstancial. En este caso, le preguntamos al verbo ¿Cuándo? Es una caja de sorpresas. ¿Cuándo? Los viernes. Por lo tanto, complemento circunstancial de tiempo. Sintagma nominal... Cuidado con los sintagmas. ¿eh? No vale solo componer complemento circunstancial de tiempo. Acordaos. Aquí está. Fu, si, pa. Función, sintagma y palabra. ¿Qué función tiene? Complemento, circunstancial y eso, y eso con todas. Sintagma nominal atributo. Sintagma nominal sujeto. En este caso... Complemento circunstancial de tiempo. Esa es la función. ¿Cuál es el sintagma? Sintagma nominal. ¿Por qué? Porque el núcleo del complemento circunstancial de tiempo es viernes, que es un sustantivo. Y lo acompaña un determinante. Un determinante artículo. Por lo tanto, así quedaría ya analizada esta oración. Tu novio, los viernes, es una caja de sorpresas. Gracias y enhorabuena a quienes la hayáis tenido bien.